Hay que ver las metodologías, ¿eh? ¿Yo que me había puesto mis salitas nuevas? ¿Pero vas a entrar en clase? Oh, yo no. ¿Para qué? ¿No merece la pena? Pues sí, la cosa está fatal. Ya te digo, antes teníamos que competir con un profesor que explicaba fenomenal. Mm. Pero es que ahora además, con tanta metodología... Ya, es un suma y sigue. Tenemos a los chicos haciendo cosas en el aula todos mm. los días. ¿Qué me dices de esa manía de ponerlos a trabajar en grupito? Aprendizaje cooperativo lo llaman que se si aprenden a negociar, a organizar su trabajo y a organizar su tiempo. Y cuidado, que hay veces que en los grupos se monta jaleo y ahí tampoco nos hacen caso. Pues no, tú ves un grupo de muchachos todos hablando y dices, esta es la mía. Pero no, muchísimo peor porque están enfocados en terminar su tarea a tiempo, no hay manera. Nada. Bueno, y lo de los proyectos, que estoy del ABP hasta las antenas Ya te digo, esa manera de trabajar el currículo Desafío inicial motivador, una serie de tareas intermedias que dan lugar a un desafío final Y Madre difusión, mía. todo el mundo atento a lo que hacen los chicos Nada, nada, si es que así no hay forma, ya te digo O esa manera de hacer trabajar ahora los contenidos que los dibujan, visual thinking lo llaman Y así los van uniendo con conectores visuales Claro, y así están ellos, tan concentrados, trabajando la memoria visual. Sí, es que no, que no, no hay forma. También hay otra cosa ahora, que es lo del flipper. Ah, sí. Resulta que ahora el profesor se graba en vídeo y ven el vídeo con la teoría en casa. Y así en clase les queda mucho tiempo para hacer la tarea y los chicos entretenidos. Pues yo cuando están viendo el vídeo en casa, me poso en la pantalla para ver si así molesto. Pero como tienen que contestar a unas preguntas que les ponen en la aplicación... Ah, pues claro, no hay manera, no merece no. la pena en absoluto. Vaya tela. Bueno, y la gamificación. Que si te haces un avatar, que si sumas puntos, que si pasas de nivel, que si ganas insignia, que si la narrativa envolvente, que si la emoción. Ay, ayer me metí en la clase y viste lo que estaban haciendo, porque resulta que ellos iban ganando puntos según terminaban unos experimentos. Fue súper entretenido. Bueno, ¿viste lo que estaba haciendo el grupo 2? ...súper interesante... ...se iban luego a casa comentando los resultados de los experimentos... ...porque habían ganado la insignia y habían pasado de nivel. Bueno, un asco, en definitiva, en definitiva un asco. Ay, si es que ahora, aparte de los contenidos que ya los trabajaban... ...también quieren que los alumnos... ...trabajen competencias. Aprendizajes para la vida, lo llaman. Y luego los profesores van mezclando. Que si una explicación por aquí... Que si una gamificación por aquí, que si un visual thinking para repasar, que si un examen... Si es que no hay manera, ya ni siquiera tiene gracia posarse en la nariz del profesor, porque ellos no son el centro de atención todo el tiempo. Claro, ya no merece la pena zumbar fuerte. Para nada, hay que ver lo que está cambiando la educación. Pues sí.